Un, dos, tres, ya. ¡vámonos! Bueno, pues os explico, hoy el vídeo de hoy va de bromas, pero de bromas pesadas, pesadas, que hemos visto en Tito y no han encantado, ¿verdad, Pedro? Sí. Bueno, pues explico. Este vídeo lo hemos hecho en diferentes... A ver, Pedro, ¿qué te, qué te ha pasado? ¡Oy! Oh, o sea, qué te ha salido uy, ahí, Pedro! Una, otra en Badajoz y otra en Cádiz! <risa> ¡Se me ha separado! La verdad que, que ha quedado súper gracioso y espero sí. que os guste. Y que lo veáis hasta el final. Y que os suscribáis. Y, y que le dais a, a la campanita para ay, no perderos ay, ningún vídeo que subimos. Mío. ¿Vale? Venga, ¿sabes? pues... ¡Empieza el siguiente vídeo! Primera, primera broma. No. Vale, primero. ¿Vamos a esto? María, mamá, no graba esto, ¿eh? Este moto. Venga. Hago así. Jolete, Peter. Me gusta la, a ver si está buena. ¿Todo bien? Cogemos un poquito. ¿Mm? Muy bien. Bueno, la dejamos aquí. Venga. María, María, María, María. Espera, espera, espera. Ahora se va a comer Pedro la caca. Cómete la caca, Pedro. Mm. <ríe> no pilla. <ríe> ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha dado en el cuerpo, María? A ver qué tiene por abajo. Bueno, pues vamos con la... Siguiente y br broma. bromilla, ¿vale? Y, va, y nos vamos a meter ¿dónde? Bajo de la cama. Debajo sí, de la cama, él se va a acostarse un rato y le vamos a dar un susto de muerte. No Pero se lo que espera. Aguante, madre mía, madre mía, venga, María, corre. No. Vete, vete debajo de la cama, venga. No. Corre, corre, corre. Venga, vamos metiendo la debajo de la cama. ¿Dónde está? con la cama. Uy, <risa> <besar> espérate sí que suba. Uy, así, venga, María. ¿Bien? ¿Está bien ya? Venga, vamos. Vamos a esperar un rato, chicos, a que suba. Sí. Parece que ya lo oímos, ¿no? <agujero> ahí debajo. ¿Qué hace? ¿Por qué me tiene que dar esos Me ha tocado a mí. jaja, jaja. Ja. Mm, mm, mm. la broma va a ser mía. Va a ser la del bate, que pone la careta así en el bate, pero yo le voy a poner un poco más de vida. Le voy a poner dos tomates el ojo y así que el pepino que salga, que salga por la boca que no me salga. Ah, sí. ¿Vale? Venga. Que miedo, madre mía, mía, Madre mía, chicos, que, que, que se van a asustar. Momo mío Y ahora bajamos esto. Y bajamos esto. Y no hay nada. Yo estoy María.